Bueno, pues vamos a ver ahora cómo utilizar elementos de identidad corporativa en nuestros geniali. En este caso, una vez dentro del campus de la UNED, en la parte de abajo central, vemos que tenemos el acceso a identidad corporativa. Si nosotros al final pinchamos sobre el manual, veremos que en la parte de abajo hay un apartado que es modelos y plantillas de la UNED. En este caso, usaríamos pues, ese enlace, os dejaré el enlace directo. Y vemos que hay modelos de presentaciones PowerPoint y otro alternativo. En este caso, pues nosotros podemos bajar estas eh, plantillas y eh, tenemos dos opciones. Si tenemos una opción de pago, van a subir directamente a y en el caso de no poder subir las plantillas, lo que sí que podríamos hacer es subir imágenes de fondo. Entonces, en este caso, pues, podríamos subir lo que es este, este fondo verde, quitando los textos que hay delante y pulsando en, en archivo, exportar. Y guardar como las eh, presentaciones que nos interese, en este caso en JPG. En este caso, Odo nos permite bien guardar todas las diapositivas o solo lo actual. El problema que tiene esta opción es que si, por ejemplo, en la otra plantilla que yo he descargado hay imágenes, en este caso esto sería una plantilla, le diríamos guardar como, y en este caso ya la guardaríamos como Powerpoint, aquí pondríamos alternativa, y la guardaríamos, entonces en este caso igual, si yo quisiera subir la imagen tengo que tener cuidado porque porque al subirla como imagen no podría tocar los textos y personalizarlos. Tendría que personalizarlos antes y luego subirlo a Gineally. Pero no me reconocería los títulos como texto ni las imágenes como elementos. Si yo tuviera una opción de pago o finalmente permiten hacer reutilizable una de estas plantillas, pues yo lo que podría es ir a crear Gineally, presentación decir, que quiero importar la plantilla, seleccionar el archivo y, pues, por ejemplo, coger la presentación que habíamos dicho de una edad alternativa. En este caso nos dice que están transformando nuestros archivos, que podemos continuar trabajando y que cuando esté lista pues, nos mandarán un correo. En este caso, cuando yo reciba el correo, podré pinchar un enlace directo o dentro de mis creaciones ya me aparecerá la plantilla. De manera que yo la puedo pulsar en editar. Y si entramos en la plantilla importada, pues bueno, pues vemos que podemos modificar los títulos, las imágenes, podría cambiar eh, la fotografía de atrás y así pues podría utilizar esta plantilla para lo que quisiera. Otro tema son los colores. ¿Cómo yo podría aplicar los colores de esta presentación corporativos para, por ejemplo, ponerlos los títulos y saber... Eh, ¿Cuáles son? Pues el problema que tengo es que si yo añado, por ejemplo, el color en algún elemento de Genialy, vemos que no coincide esta nomenclatura que yo tengo eh, aquí con eh, los códigos que me da la plantilla de la UNED. ¿Cómo puedo conseguir la equivalencia? Pues bueno, pues lo que yo haría es ir a una paginita que se llama Colors, que suena un poquito mal, .co, si la M. Y entonces aquí me podría registrar para guardar mis paletas. Me permite hacer combinaciones de colores o bien porque se vayan generando o bien porque yo las busque, pues por ejemplo por palabras clave como invierno, otoño, primavera eh, o lo que se me ocurra. ¿eh? Pero en este caso nosotros vamos a dar a generar. Si pulsase sobre eh, la barra espaciadora me irían cambiando los colores y me irían apareciendo distintas combinaciones. Yo podría bloquear aquellos que, que me gustaran, seguir dando Enter hasta buscar otra combinación que me gustara y así sucesivamente. También lo que podría hacer es subir una fotografía e ir cogiendo los eh, colores que tenga esa foto. Pero bueno, si la captura que yo he hecho eh, varía un poco los colores como en el caso de corporativo pues podría tener alguna pequeña variación nosotros lo vamos a hacer ahora a mano pues para ver cómo podríamos eh, cambiarlo voy a quitar los candados y en este caso si yo voy a mi presentación veo que los códigos eh, del color verde son 116 159 y 76 entonces me voy a ir aquí y en uno de los colores lo que voy a hacer es elegir donde pone RGB que son esos tres colores que me está dando la UNED, esos que habíamos dicho 116 pues no voy a mi paleta y en este caso pues pongo 116, si os cuesta ajustar a mano podéis dar más o menos el segundo color que tenemos que sería el verde sería 159 pues en el verde pondríamos 159 y en el siguiente color 76 o sea en este caso en azul pondríamos 76 digamos que no llegamos pues ajustamos cuando yo ya tengo seleccionado el color lo que puedo hacer es bloquearlo eh, haría lo mismo con el resto de los colores Y bueno, pues cuando yo tuviera eh, todos mis colores podría guardar y poner un ed colores corporativos. Lo guardaría y ya tendría mi paleta, de manera que ahora simplemente dando a copiar, pues en, en mi presentación de Geniali yo podría poner los elementos que quisiera, en este caso seleccionarlos y aquí pues por ejemplo pegar ese color verde y eh, podría utilizar para el título por ejemplo el color strawberry que en este caso pues para saber cuál es podría copiar aquí y pegarlo y eh, todos estos colores que yo voy poniendo se me quedarían dentro de los colores recientes por lo tanto yo podría ir poniendo esos colores como no tenemos versión de pago solo podríamos poner el color primario y no el resto sino pues sí que podríamos crear nuestras propias paletas pero bueno teniéndolo en colores recientes pues tendríamos acceso a él podríamos hacer también en una página distintos cuadraditos en los que tenemos ya seleccionados estos, estos colores pues por ejemplo copiamos y pegamos los distintos cuadraditos pues en este caso copiamos y pegamos otros tres y lo único que tendríamos que ir haciendo es ir eh, copiando el color pegándolo aquí Y bueno, pues de esta manera ya tendríamos, podríamos poner, por ejemplo, aquí un texto que fuera por eh, los corporativos los y en este caso pues simplemente con ir cogiéndolos pues tendríamos ya esos colores en colores los podríamos ir arrastrando a colores recientes y tendríamos ya pues toda nuestra paleta. Y bueno, pues espero que este truquillo os haya resultado útil. Muchas gracias.